Con el chiquito de no, nuevo... No vamos a jugar Dorse, El No Update. Ay, quiero vivir mi planta de... Ok, es el nuevo update de Dorse. No me lo pidieron, pero sí que me tardé en hacer este video. Por creo que no quise ser el video. Segundo, porque no... Porque sí, después, porque, sí después, porque sí, después... porque sí, porque sí. Pero después, por ver muchos videos que muchos youtubers hacen, que el, el de rompillos <tose> Ay, voy a completar mi torre. No, no importa. Si yo a una parte que me muero voy a. voy a, no, me voy a. voy a dejar día No. Se si muero con, por Rush, Wilson, ok, y sigo en la partida. Okay. Vamos. Quiero buscar ayuda que no quiero estar bonito. Mira con esta persona. No estoy solo. Este es que se me voy a. Estos 150. A ver, quiero buscar a personas, ja. aquí aquí, yo, yo, yo, yo, mira, Uh, vamos... Al de a dos. Ay, Ay, ay, Mucho dinero, no me voy a comprar nada, tú, tu tu tu tú, tu tu tu tu tu tu tú, tú, tú, tú, tú, que no ya saben que con multiplayer las personas no todas van a todos, dejar el crucifijo de me no importa me no importa que deje el crucifijo de es el loco del crucifijo de vamos gracias ay ay amigo money money money yo creo que es no, ah no, es rayo. solo es si, si llegará a un antes de la puerta 83 82 por esas puertas a mí me da mucho miedo no, no pasa para Dios Ah, sí. Dejen esperar. Si no importa, no importa. Bueno, está oscuro. Le pongo la calidad del cielo. Uh, no, esto no es el cielo. No importa, igual. Bueno. Me esconde acá, me esconde acá, me acá, me Espere. Frente a tu luz. Ya. ¿Por qué tiene la luz ahí? La ya. Se van por fiar. Revisen. La Luquilla. Ya. yo. No lo la encontré. No ¿La encontré? que nunca acá? Acá. No le pongo. Usted malo, que, ¿Malo. Malo, ¿Malo. malo, no Malo, Malo. Usted es malo. Usted es malo. ¡Gracias! Que esos que amigos no esperan nada Son muy rápido Se <tose> lo que son La furioso. Ay, por favor Uy, parpadeó pero no salió nada. Listo. Ahí salió el buracho. 25. Uh, tengo mechero. Vamos. Un ojo de sick, de sí. Ahora no hay que esconderse. Ok, ahí. Ay, ese. Esto no es una pintura. Entonces, ¿por qué tu vieja? Tiene una pintura. ¿Eh? El bujo, Hagan el bujo. Vamos a ver. Se sí, acaba, se acaba, se acaba. Siguen... Pero no parpadeo, ¿no? De Cord. Como parpadeo... No, se es, si está parpadeando. Es, es que viene Fick. por si viene la parte de oh, Cord. Bueno, no sé si lo voy a repasar porque saben que soy un, loop, un dos A ver, esa persona... El fútbol, el fútbol. No me desconcentré amigo, esta parte eh, manito jugué fútbol creo que lo hice mal ah no esto es tras mío esto es mío vamos a eliminar vamos espérate ah todos sobrevivieron yo estuve conmocionado. Yo estuve como si no hubiera mañana. Arpadió. qué Que viene. Viene. Viene. Uy. Pero viene. están, no se están amigo amigos no nos están esperando estos bonos ya, ahí están avancemos él se cayó, porque miedo Cuarenta y ocho. ahora viene la parte de fig. Sí. No, la parte de figuras Se me Sí, la parte de figuras no, y esto no le salió como debe en la parte de figuras. La parte de figuras no me alcanzaría para nada. Digo, no me alcanza para nada. con buena animación, qué goto. Y qué Ahí está. Cuatro. Aquella fue cuatro. De... ¡Hola! De hola, tío. De, no, de hola, de hola, mamá. ¿Cómo te va? Vamos, si alguien se muere en esta parte, bueno, si alguien me parte esta parte me muero. Vamos, ver, sí. Figure. Figure, ven. O no, o no, oh no, oh, o no oh, no, oh no. Oh sí, o oh, sí. Vamos, camina, figure. Camina con salchicha. Ya, digamos aquí okay. vamos Ay, amigo, tengo mucho miedo no no no, ¿No? quiero repasar dos eso lo venía acá porque hay más tarde lo descubro que, que acá hay aquí está 5 5 le toy a el 5 yo voy a esperar el libro hasta que el figura se vaya ok turo turo TURU, turo! TURU ay tolo! ¡Me estoy, me estoy! ¡Me estoy! Yo ¡Me pide amigo A ver, ya. Yo ando a carincho. ¿No en serio? Aquí no hay nada. ¿Me gusta el libro? Si él lo encontró, que nos falta. A ver, esto voy a hacer code. No nos falta. Nos falta. Nos falta abajo. No, esa persona. ¿Qué hizo esa persona? Bueno, ya. Quédate quieto. Que nos van a matar. Quédate quieto. Quédate Hola, ¿cómo te va? qué chito. Hola. Bueno, no iré abajo a descubrir los leones. Ya me van a olvidar. Porque ustedes son los rápidos. De los matas, de los matas, de los, los matas, vamos Me muero hmm. Hay que donarle Aquí no salió crucifijo Aquí no salió hmm. Compró los tipos, bueno, que puedo hacer. qué se puede decir interna okay, que importa eso: 54, porque ya avanzamos. O 55, no 54, 53 y 54, 54. Miro. Avanzando uh -huh. sí, yo Voy a matar a todos Un uh, dinero que okay, hay dos potas Ah, no, acá Pilas, pilas, pilas. Ah, cerroquero. A ver, todo muy concentrado, güey. ¿Te devuelve? No si te devuelves, no ok aquí tenemos no tenemos la llave de es que en fin. y okay, vamos acá esta parte es, crich, es muy molestoso no, estas partes son más imposibles es que mi vieja no sé que, sé que tengo la voz un poco desconcentrada pero es que tengo todo ya estamos en una hora en México donde... No, una no, no, Estoy grabando lo estoy grabando no, no, no, no, no, no, lo estoy grabando en una hora no, Ay no, no, gusta Pero bueno es de la vida. No, se está acabando, ay. Los no había si sí, escucho Pff, voy a mirar a todo el lado. a todo el lado. ok, por qué, por qué, por qué sí, por qué sí, por sí, a ver, a ver, aquí, aquí en la puerta, gracias, gracias, gracias, gracias, a ver, gracias gracias a la, al bendecido me ¿Qué? parpadearon ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? En sí. realidad me he ponido a hacer la vida, pero cuando cambia la, la ruta, de figura, más, cuesta más. Uh, aquí si tenemos dinero, debemos aprovechar, pero no tenemos money. No podemos pasar? no queremos avanzar de nuevo. Pero esta parte no de sé, no, no esta parte no te sé, sirvo. Sí. No. Amigo. Ay veo veo veo. Me pone complicadito. Amigo. ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? Aquí está ahí, aquí está aquí está ahí, aquí está ahí. Aquí todos. Pero uno ha en la parte de flujo. ¡Oh! Vamos, avanza. Esta parte no viene roche, en el cico. Bueno, en los ojitos de cico, que son aguacates y el hotel. vamos, avanza avanza avanza que esta parte esta parte es muy complicada bueno, no es fácil porque tengo que adivinar las puertas correctas un beso si la ¡Ah! parte me muero dejo el video, dejo el vídeo dejo el video. a ver esta parte era y esta parte era estos si son los que hacerlo por la Lógica, ok. La lógica. No, voy a morir. Voy a morir. Sé sí que está al lado mío. Sé que está al lado mío. Sé que está al lado de Sé sí que está al lado mío. Sigo. ¿Eh? Solo Ah, no. Amigo. No sobrevivimos. Ok, si yo te la puedo decir, hago una pro propuesta. No te escondas. Eh. El miedo... Después... Ok... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Más bien! ¡No! Tengo muy poca vida, papá. Ponga luz, mejor. <risa> Esta fue Dorf, pero me voy a quedar con los amigos. Chao, chao.